en este segundo bloque ya estamos con nuestras próximas invitadas con la mamá Paola y con Lupita bienvenidas ¿Cómo gracias están por venir. Hola, muchas gracias a ustedes. Un, placer bueno, un gusto tenerte por acá, sí. tenerla a Lupita también. Sabemos que hoy por hoy necesitan la ayuda de muchísimos mendocinos para concretar una operación que necesita esta pequeña hermosa y mira cómo mira la cámara, ah, está asombrada es de tantas todo. luces, tantos de tantas, colores sí. <risa> Y que sin dudas a ustedes eh, les cuesta muchísimo costearla hoy por hoy porque es una operación muy cara pa. Es muy cara, eh, acá no la podemos realizar uh -huh. acá sí. porque nos sale 3 mil dólares uh -huh. y en otro lugar nos sale 2 mil dólares uh -huh. Imposible conseguir ese dinero, uh -huh. yo soy si celadora cobro 30 mil pesos uh -huh. porque elegí la vida Uh -huh. Elegí estar con ella, acompañarla eh, Y bueno Tomé, Mi amor, se le ha caído su botellita Que le estamos, hemos conseguido para jugar Ahí está Estamos pidiendo la sí. solidaridad de todos los mendocinos ¿Y en qué consiste esta operación, Pau? En esta ¿Qué es lo operación que a Lupe? Es, Ella tiene un extraemo bilateral grave Sí, en sus ojitos Lo cual ella ya perdió el 40% de su vista. Fue a la colocación de votos, pero bueno, no le hizo efecto. Uh -huh. Así que bueno, estamos jugando contra un reloj. Claro, que, ¿esto se va recrudeciendo con el tiempo? ¿Cómo es, va empeorando? Cómo... Esto va empeorando eh, en el sentido de que ella, eh, el estrabismo es así. Entonces sus ojitos cada vez se están cruzando más. Claro. Sí. Entonces es como un auto. A ver, te lo, te lo explico como sí, el, sí, me, sí, lo, me lo han explicado a mí. El auto, si vos bajas así y así, ese es el cruce que hay y choca. Entonces, su ojo se va hundiendo más. Claro. Entonces, eso, lo que a ella le puede afectar es que quede el día de mañana y que pierda su vista por completo. completo. esa operación Pau se hace acá en Mendoza? viajar otra provincia? En Mendoza acá la podemos hacer, pero bueno, lamentablemente, por cuestión de dinero, no la podemos realizar acá. Así que decidimos eh, con su médico de cabecera, que sí. es Javier y Pais, eh, que ya habíamos acudido uh -huh. a, todo, a todos los recursos habido por haber, de la derivó al Garrahan. Ajá. Ajá. Bien. Y el Garrahan la va a recibir para realizarle la operación. Perfecto. Uh -huh. eh, Además de, del extravismo, nos comentabas, Pau. Bueno, nosotros hemos obviamente estado charlando en el corte. Eh, Lupe nació con un retraso madurativo, por eh, eso que hoy la Lupe nació en su con seis meses, Ajá. 580 gramos. Ay, mi amor. Bajó a 450, hizo su primer infarto. Ajá. A los dos días tuvo COVID. Oh. Tuvo tres meses en terapia en el hospital Avomagiores. Sí. Luego empezó a hacer hipoglucemia. Y fue derivada al NOTI porque justo por tema de pandemia, sí, los uh -huh. inclinólogos no claro. querían venir al Lógico. lago. Le tocó nacer en un momento histórico <risa> de, de su vida. Complicado, ¿no? El sí, tema fue que después la trasladaron al NOTI, tuvo un año uh -huh. en terapia intensiva. Uh -huh. Y bueno, ella salió tomando su mamadera, uh -huh. eh, se, se salvó del estrabismo bilateral grave. Yo no voy a acusar a nadie. A nadie. Eh, yo si estoy acá hoy es porque la peleo junto a ella. Uh -huh. ¿Está? Sin dudas. Yo no nací para ser médico ni enfermero. Pero se olvidaron de colocar en las vacunas. Sí. Y eso en, en, ¿Y el ¿en día, qué arriba que y no el, le hayan puesto las vacunas. Y en eso perjudicó todo lo que ella tiene hoy en día. Uh -huh. Claro, pero el cuadro que ella presentó al ingresar... No, al no, no. Eh, ella sale sana. Ella se sí. salva el extravismo bilateral. Sí. Eh, y luego... Le colocan las siete vacunas sí. el día sábado. Sí. El sábado la... Recién nacida, estamos hablando. No, no, no. no. Ah. Ya llevaba un año y tres meses ah, internada okay, ella. Okay. Ah, bien, bien, bien. Y eh, en ese año se olvidaron de colocarle las vacunas. Sí. Yo no vi nunca la cara al médico. Pero el enfermer... se van a olvidar, o sea, El enfermero me dijo, Paola, eh, se olvidaron de colocarle la vacuna. La vacuna. La cosa que a las 3 de la mañana nos hace el primer paro en casa, sí. que la saca la chica del centro de salud de la estanzuela y el día domingo hace los tres RCP juntos. Uh -huh. Ya estaba muerta. Uh -huh. Yo ya conocía el protocolo. Sí. Porque conviví un año. Lógico. Cada vez que llamaban a los papás, era para decirte tu hijo, murió. Sí. Uh -huh. Entonces eh, empecé a. En ese momento, bueno, dije, ¿qué pasó? Sí. Y bueno, me, llama, me llamaron que nos teníamos que presentar. Sí. Y le pregunté nada más si, si había sufrido. Uh -huh. Pero vos más. ya pensabas que era el peor panorama, la noticia que te tenían que dar. Y sí, porque ya conocía el protocolo. Uh -huh. Ya claro. lo conocíamos. Sí, sí, sí. Bueno, Imagínate convivir un año ahí. Lógico, y... ya tenía incorporado todo el, uh -huh. el día a día. Y ese día que fuimos con mi esposo, Mauricio, sí. eran los pasillos y yo. Uh -huh. Uh -huh. Y un silencio total Y me dijeron que mi hija se le había parado el corazón uh -huh. Perdón Pero recuerda todo esto Pero no, por favor, no, ¿Cómo no a perdón por emocionar que... <ríe> <ríe> eh, El doctor Magnata me dijo Que al mano de Dios Porque su corazón dejó de, de latir de la uh -huh. Está entre 59 y 60 me dice, no te puedo mirar ni siquiera la cara. Yo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, dice, nosotros, idea. muchas gracias. No, por favor. No lo entendemos, me dijo. Uh -huh. Y era un silencio total. Todo el mundo salía y me agarraba de los brazos y me decía, pago fuerza, pago fuerza. Eran las únicas palabras. Y Cristina Rosales, que... En ese momento le echó la adrenalina pura. Sí. Uh -huh. Y vos no entendías, claro, qué pasaba en ese contexto, en esa situación. Yo no sabía nada y cuando entré, mi hija ya estaba en entubada con dos máquinas, ah. un desastre. Lo importante, Pago, es que acá la tenés con vos. Mira, a pesar de todo, nosotros eso, tenemos. Eso es un... Cuando yo estaba de cinco meses, me la, me, me dieron a elegir entre mí o mi hija, uh -huh. porque a mí se me declaró la presión alta. Sí. Pau, para, para hablar tranquila, ¿querés que la sentemos en su sillita? Sí, cicita? sí, sí A sí. ver Así está, capaz más cómodo Ahí está sí. Toma, mira A ver Toma, toma, toma, toma Ahí está Ahí está, Ahí está. Ahí encontró la <risa> el La botellita <maillolito. risa> Encontramos la calma Y bueno <risa> Mi amor eh, Los pasillos solamente saben lo que hemos pasado nosotras <risa> dos pijos. Lo cual, bueno, Javier y Pai, que es su médico sí. eh, Me sacó el sombrero porque está con nosotros acompañándonos en cada paso que ella va dando. Y uh -huh. bueno, eh, se lo tengo que agradecer muchísimo porque gracias a él pudimos gestionar eh, para viajar al Garraja. Uh -huh. Y bueno, así está Lupita. Uh -huh. oh, además del, sí. perdón, de la situación uh -huh. de los ojos, ella además está haciendo kinesiología, alguna terapia por su retraso madurativo, ¿no? Sí, comentabas? está con kinesiología. Uh -huh. Está con fonodiología uh -huh. y, y atención visual. Bien. Pero bueno, ya por parte de los ojitos uh -huh. ya no se puede hacer más nada. Uh -huh. Ahora ella solamente eh, depende de la operación. Uh -huh. Una operación muy costosa y es por eso que, que hoy las recibimos a, a ellas para apelar a la solidaridad de todos los mendocinos. Sabemos que tienen un corazón gigante nuestros televidentes porque cada vez que, que necesitamos su ayuda, que solicitamos para alguna de estas causas, siempre se hacen presentes a través de sus colaboraciones con lo poquito o mucho que puedan. Mira, ahí estás viendo en pantalla el CBU para que le saques una foto a la pantalla de Mejor de Mañana, para que tomes nota con tu celo y puedas colaborar para que la familia de, de Lupe pueda salir adelante con esta operación. mil dólares nos comentabas que sale, ¿no? 3.000 dólares. Acá. plata es Y ahí la alias, mira. Tabla.cima.litio Para que desde tu mercado pago, desde tu cuenta sí. bancaria, el home banking puedas eh, colaborar eh, Pago, ¿cómo está compuesta tu familia? Porque te tenés más hijos, guada no, no es la única hermanita, ¿no? No es la más chiquita Ella es la más chiquita sí. la, la mimada, claro Pasó así, mirá eh, Supuestamente era un fibroma Ajá. Mm. Tenía cinco meses y me la quisieron sacar Porque... Tenía presión alta sí. y ahí le agarró presión también. Claro. Y le pregunté al médico cuánto tiempo duraba. Me dijo, solamente esa respuesta la tiene Dios, me dijo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces le dije que Dios decía por cualquiera de las dos. Uh -huh. Pero yo matar a mi no, hija no. no sí. Mira. los colores? Ahorita, ahí está, mira. <risa> me sí. la atención mira, los colores. Por... Eh, eh, y le dije, bueno, que Dios decía por cualquiera de las dos Pero uh -huh, matar a mi hija no uh -huh, Y acá bien. estamos las dos Tiene 13 operaciones Tan chiquita Hubo eh, uh, lo que hemos pasado con Lupita mirá. Bueno, pero esa Me fe imagino. también es la que te ayuda y te mantiene Así Y, y las le acompaña le que, a salir eh, adelante Vos sabés que A las todas acompaña. las mamás le digo, a todas Nunca se den por vencida Caminen, golpeen puertas Que no, no les dé vergüenza porque la vida de un hijo vale oro Sin duda. y antes de matar un hijo como me lo quisieron hacer a mí en algún momento y que yo dije, no, que Dios decida, uh -huh. acá estamos las dos. Peleándola. Y cada vez que ella entra a su operación nos agarramos este dedo uh -huh. y decimos, la mamá te va a estar esperando afuera, uh -huh. así que no me solté la mano. Y así son los días, las noches, no se te pasa nunca. Pero bueno, la seguimos peleando y, por supuesto. y nosotros, la madrasa, estamos, Pau. nosotros estamos realizando un bingo en el barrio de la Estanzuela, eh, que también tengo que agradecer a la Municipalidad de Goy Cruz, sí. que nos prestó el, el poli para realizar Ajá. este tipo de eventos y, y que bueno, que la gente se sume, ¿Seguro? que se sume y bueno, toda donación, sean 10, 20, 30, Por 50 supuesto, pesos, con lo que puedan. Todo suma. Todo suma, claro Todo que sí. Todo suma. Y bueno, ella tiene un hermano un hermano de 13 años uh -huh. que tuvo cáncer también uh -huh. a los 7 añitos. Uh -huh. Así que bueno. ¿Que hoy se encuentra bien? Sí. Qué bueno. bueno. Sí, sí, Eso sí. Es muy bueno. Solamente que bueno, Obvio, lo que, eh, que Pasar por toda esta situación, eh, es eh, como que ha vuelto a, a retroceder. Claro. Y deben y, haber sido momentos difíciles, y, sí sin dudas. Bueno, sí. Pau, eh, gracias por ese mensaje tan bonito que, que diste. Eh, demuestra lo que son ustedes como familia, lo que sos vos como mamá. Eh, dicen, ¿no? Porque nosotros no somos papás, no hay nada como el amor que siente un padre, una madre por Mira, su hijo. Mira, yo siempre eh. digo eh, lo mismo, mientras hay vida y esperanza, y mientras hay esperanza, uh -huh. claro mientras sí. hay, esperanza uh -huh. hay vida. Por supuesto. Nunca nos demos por vencido, nunca, y menos para, la, para un hijo, uh -huh. porque solamente los pasillos, la oscuridad, los días, las noches, los minutos... Lo sabemos nosotros. Seguro. Sin dudas. Seguro Pau. Sin duda, Pau. ¿Está? Sí. Y también le quiero eh, pedir eh, a la gente que está más alta, sí. eh, tanto como, concejal, Quírenlo, los como concejales, sí. eh, intendentes, mm. eh, no voy a dar nombres. No. Sí, que eh. se sumen a esta campaña. No, por supuesto. Que no. Ellos pueden más seguro que quizás nosotros. Que se sumen a esta bella campaña. Hoy me tocó a mí. Nadie está en este, en este mundo para decir: a mí no me va a pasar. Seguro. ¿Me entendés? Yo he pasado por dos situaciones que no se las deseo a nadie. He cometido errores, sí, como cualquier persona. Pero de los errores se aprende. Claro que sí. Y mientras tenga mis dos piernas y hasta que Dios me diga que cierre los ojos voy a luchar para que mi hija no pierda la vista, Muy que bien, no papá. la pierda, uh -huh. así que yo le pido a todos, a todos que nos ayuden a llegar a esta meta, Seguro. es como dice ese color de esperanza, uh -huh. Uh -huh. que Eso no contagia, te canses, que no te canses de luchar por tus sueños, Gracias por, tu por hijo, venir a, seguro, a compartir claro. tu, tu testimonio, tu, tu historia de vida en definitiva, ¿no? Que hoy la tiene como protagonista Lupe. Y ojalá todos puedan colaborar. Eh, allí estuvo en pantalla todo el tiempo sí, el CBU ¿sí? el alias para acercar su donación. Eh, con esta operación que necesita Aguada, que sin duda es muy costosa. 3 mil dólares es uh -huh. muchísima plata, pero es lo que necesita ella para no perder su vista. Así que bueno, gracias a vos, Pau, por venir. Gracias. Te deseamos todo lo mejor y sin dudas. Damos mucha, mucha fe de que, de que van a poder lograrlo sí. Porque ahí van a estar todos los mendocinos sí, Para, para apoyar a su Y felicitaciones, porque sos una madraza Sin duda, por ser tan valiente Y, y lo que haces no, por tu hija quiero agradecer a mi hija porque bueno <risa> Ella tiene tres operaciones uh -huh. Hemos estado 18 meses internada Y uh -huh. eh, bueno, mi hija se echa al ¿no? hombro su, Sus hermanos sí. por, supuesto. por supuesto Es mi, es mi piel sí. A cañón sí, la gracias Pau. gracias, gracias por, por venir con nosotros por compartir nuestra historia. Un placer. y sí. que la gente se La gente se suma, se solidarice. Por Lupita, por supuesto. Gracias, ella va a cumplir dos añitos. Y bueno, así estamos. Gracias, Pablo. No, Un placer. Muchas gracias a ustedes.